María Tapia, con un conversatorio con estudiantes universitarios para promover la lectura. Una invitación. Yo quiero que ustedes se queden todo el tiempo, porque este mensaje no solo es para los estudiantes, también es para cada uno de ustedes. Profesora, adelante. Muchas gracias, estimada. De verdad que ha sido un gusto volver a ver, ¿verdad? Ah, este, tenemos un buen tiempecito. A través de la pandemia, creo que nos distanciamos y luego, el venirme acá a estudiar a, a, en Estados Unidos, estoy aquí ahorita en Estados Unidos, por motivo de estudio, ¿no? Pero um, siempre le he recordado con, con toda la alegría y la disposición. Y tengo que agradecerle mucho porque siempre me ha apoyado en las iniciativas que he tomado. No ¿Se sé acuerdan cuando tuvimos el colegio Isaac Rabín, que estuvimos compartiendo en, con los chicos de ese colegio, y luego nosotros en el círculo de lectores de la Universidad Internacional Politécnica de, de, de, de, de, de, de en, en Panamá, ¿no? Entonces ha sido una experiencia interesante qué podemos decir qué puedo comentar más de una formalidad de, de hablar de ustedes su biografía creo que lo que deseo más bien comentar al chico eh, es que en la profesor Romero podemos eh, visualizar a una persona que ha creído en la lectura que cree que la lectura es un medio para para desarrollar la existencia algo que hemos que yo he repetido en las clases constantemente y que la lectura no es una imposición es un encuentro personal con uno mismo con tu propia historia y con la historia que, que vas a encontrar que te narra, ¿no? Por cierto, hay una de las compañeras, la chica que aquí, profe, que va a hablar de usted. Ella está aquí que casi le da un paracho, así que vamos para que, que respire profundo. <ríe> nos dice buen panameño, un paracho, entonces, um, para que ella también nos comente y dé la oportunidad, ¿no? Entonces, básicamente... Eh, la, la intención de, esta, de este encuentro, es como le comentaba a usted por, por WhatsApp, que estuvimos conversando, es que ellos miren, o sea, que no es el profesor que está hablando retóricamente de que la lectura, sino que vivamos en carne propia de la voz de una persona que ha tenido la experiencia de un encuentro personal con la lectura y que ha difundido su texto para promover la lectura. Entonces, claro, alguno de ellos tendrá eh, quizás eh, las dudas de cómo se inspira un escritor, eh, qué motiva escribir a un, a un escritor, eh, ¿cómo, cómo analiza la realidad un escritor y cómo mira, quizás, algo que también he resaltado en la clase, lo, siempre las personas que escribimos, que escriben, mira el mundo de forma diferente, no como tradicionalmente lo ve. ¿no? Entonces, quizás es un poco um, el preámbulo que quisiera dejar acá para que los chicos puedan conversar y, y como le dije yo, creo eh, que dejarlo aquí sentado, siéntase con la libertad de, de, de conversar, de hacer todas las preguntas que usted tenga no tengan miedo, la profesora Romero no es un extraterrestre, aunque haga cosas que son extraterrestres, porque escribir hacer cosas extraterrestres, ¿no? salir de lo ordinario, ¿no? de buen sentido, pero uh, que, que disfruten y que, que se conecten con esta persona que realmente, si lo repito, no porque esté aquí presente, es uh, una persona que admiro y que siempre su cercanía, su accesibilidad, hace que uno lo vea, la valore más y la pésima. Entonces, bueno, muchachos, no sé si usted permite que la chica que le toca... Porque le puse a ellos la asignación de presentar a un autor, a un, a un escritor y una escritora, preferiblemente panameño, ¿no? Y luego a alguien de Universal. Entonces, en vista que usted no aceptó la invitación, yo dije, bueno, ahora vamos a dejar a la chica que vence al miedo y, la, y ella le presenta a usted. En vez del profesor, que sea ella la que tome sí. la batuta aplicando me, el free Me parece perfecto, profesor. Adelante la chica y que sepa que yo soy una persona sencilla <ríe> y que. Se va a dar cuenta en el transcurso de la tardecita. Así es, adelante mi estimada querida de seguro por favor preparen un tilito algo de una manzanilla para que no me el del fara bienvenidos eh, voy a darle un corto resumen ¿sí? de, de nuestra escritora panameña Rosa María Tapia eh, ella nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947 en el 51 se trasladó a Chitré Trabajó en Raúl Tapia Compañía, desempeñando el cargo de gerente, representando, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuario y la Asociación Panameña Ejecutivo de, de Empresas. Incursiona en la literatura panameña con sus novelas Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso de Ricardo Miró en el año 2000, desde 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Eh, me va a dar. Es una persona sensible y sincera, lo que he investigado. Logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Han sido traducidas en inglés. Una de sus novelas, entre ellas está Mujeres en Fuga, que tuve la oportunidad de leer, Los Misterios del Olvido, 20 años después. El arco iris sobre el pantano, esta novela se la mandaron a mi hija en segundo año y fue algo para mí caótico porque no la encontraba, estaba súper agotada. Cada vez que llegaban nos llamaban, no, se agotó. Entonces sí es una de las novelas que también entonces lo, lo pusieron en, en el idioma del inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la Cultura Estrella de Azuero 2010, 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalas como la escritora del año 2009. En el 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Marita Pia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora filósofa Sara. Escobar incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el Buen Camino y Mujeres en Fuga, en su tesis doctoral. Para culminar, como les decía, compañeros, eh, hace más de siete ocho años tuve el agrado entonces de leer una de las novelas que se llamaba Se llama Mi Niña Bella, basada entonces en una vida real, en eh, historia basada en veranillo, de una niña, o sea, es muy buena la novela, es muy buena, igual que... Mujeres en fuga y la de un arcoíris en pantano que la tuve que leer entonces con mi hija, eh, de verdad me llega, me llega bastante, más que nada la que leí en la universidad que tuve, entonces el honor de presentar como, como mi, mi, mi temario final eh, de esta novela, eh, parte triste, pero es como que cuando uno le lee cada, cada párrafo de ella, tú te enfocas y como que te transporta directamente a lo que está ocurriendo, tipo lo estás viviendo. Entonces, pues nada, eh, fue un honor verla, lastimosamente no, no me pudo ver. Estoy sudando porque sí, anteriormente, antes que supiera que usted iba a estar, le dije al profesor y a todos mis compañeros que sí, que yo he leído mucho a usted y pues nada, que me iba a dar algo. Pero ahora... Yo creo que después de esto se me va a tener que tomar un té de tilo. Fue un honor. Tranquila, lo hiciste muy bien y eso se pasa cuando es el primer encuentro porque tú no sabes cómo es la persona. Ahora ya sabes que yo soy una persona sencilla y que yo trato a todas las personas con mucho cariño y mucho respeto. O sea, me gustaría que usted conversara y, por ejemplo, que conversamos. Yo voy a, sí, decir, es a englobar la importancia de la lectura. Excelente. La importancia de la lectura, para que ustedes queden bien claro, es la forma en que adquirimos habilidades extraordinarias, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico.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 y el aprendizaje es una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales el conocimiento pierde vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito de la lectura que nos garantiza tener información actualizada. Esto desarrolla nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestra mente de pensamientos de preocupación. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libra de la soledad, del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a amigos y a familiares. Cuando conversamos sobre un libro, la lectura mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que sepamos seleccionar adecuadamente esta lectura, porque nos propone modelos mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética, educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás, favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece. Nos transforma, nos hace disfrutar, en ocasiones también sufrir. Ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y también queremos ser mejores cada vez que leemos un libro, un buen libro. Yo les quería contar, porque aquí hay muchos estudiando ingeniería, una anécdota de un chico que me dijo: ya se iba a graduar de ingeniero, que él no necesitaba ser lector. Digo, yo te voy a demostrar que sí lo necesito. Yo te voy a contratar en mi empresa. Llega un ingeniero con tu mismo currículo. Él es lector, tú no. ¿Quién crees tú que te va a desenvolver mejor en la entrevista? ¿Quién va a expresar sus conocimientos con mayor coherencia? Dice el lector. Digo, entonces, dice, me votó. Digo, ni tan siquiera te contraté. El muchacho queda muerto de la risa. Un año después me dice la actividad que más me encanta es la lectura. Porque usted ese día me confrontó con una realidad que yo no había visto. Y yo desde los niños de tercer grado, yo estoy promoviendo la lectura. El Colegio San José de Bernardino, yo los sábados, primer sábado de cada mes, yo hago un Zoom abierto. Para las personas, los lectores que te conecten, la mayoría son niños. Por eso yo les digo que la lectura se puede promover a cualquier edad. Y yo les hago un reto a todos ellos. Soy lectora, ¿y tú? Y a partir del segundo año, los niños dicen, yo también soy lector. La lectura nos cambia la vida. Usted un antes y un después de ser lector. Miren, para que ustedes tengan una idea. Yo todo lo aprendo a través de la lectura, de la investigación, porque yo no me pongo obstáculos. Yo dije, los retos son para solventarlos, para resolverlos. Los problemas siempre se van a presentar en la vida, pero a la medida que tú los enfrentes y te actualices, para que ustedes tengan una idea, yo leo en tablet, y en el celular, cuando voy a una cita médica, porque no voy a andar con la tablet tan pegada. En el celular se puede leer. Yo mis libros de papel están en Morrison, pero mis libros digitales están en Hotmart. Para que ustedes vean, yo leí cómo se hace un catálogo. Déjenme ver si aquí yo lo puedo descargar para compartir pantalla. Pero para que vean cómo yo hice un catálogo. Puse las más populares, aquí está Roberto para que vean que se puede leer en tableta y en celular. Miren, 20 años después, la continuación de Roberto por el buen camino que me la pidieron los muchachos. Y dice, usted le hace continuación, ya la más famosa, ¿no? Le va a hacer continuación. Aquí está Niña Bella, que ya le cambié la portada. Travestías Mágicas, que sigue siendo el encanto de niños y grandes. Los Ángeles del Olvido, Un Grito Desde el Silencio, este es de bullying. Yo espero que ustedes no hagan bullying ni les hagan. El Arco iris sobre el Pantano, Vida de Compromiso, mi novela favorita. Yo no tenía novela favorita, todas me gustaban hasta que le hice una novela a mi madre. La vida de una educadora, es preciosa esa novela. Aquí está la burbuja invisible, la hice antes de la pandemia y coincidió. La raíz de hoguera con su continuación, el crepitar. Mujeres en fuga que habló la joven. La cárcel del temor. La noche oscura. Los misterios del olvido. Caminos y encuentro. El murmullo de la sombra, que es una novela de miedo que les fascina a los jóvenes. Y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI. La noche no dura para siempre con su continuación, que es la más reciente. Solo en la noche se observan las estrellas. Las novelas políticas que han tenido tanto, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros. Esta la saqué en las elecciones pasadas. El poder desenmascara, se presume culpable. Si ustedes ven en e-book, que ustedes lo pueden leer en tableta o en el celular, 597 en Hotspot. No y hice el catálogo. Ahora podemos aprender a través de la lectura. O sea, ya la, el conocimiento no está reservado. Lo importante es que ustedes resuelvan un problema. Yo necesitaba un catálogo. Yo dije, yo no voy a hacer cualquier catálogo gallo, como dicen los muchachos. Yo voy a buscarme la manera y te lo mandé a mi sobrino que es eh, diseñador gráfico y me dice, eh, que me lleva a la página, y que tía, qué bonito está el catálogo, lo voy a poner en la página, de una vez en la página web. Así que ustedes te van a mi página web www.rosetapia.com, ya abajo está el catálogo. Esa es la manera, porque les voy a decir hay gente que hace un libro y lo mete debajo del, de la cama en una cajeta para nada. Eso. Usted tiene que salir a promover. Yo estoy dando un curso ahora mismo que es asincrónico, pero también con sesiones presenciales. Cada 15 días. Y lo monté en el internet. Cogí un curso especial que me mostraron y está sí. lo que llaman el carrito de venta abierto hasta el lunes. Y la gente se está interesando. Lo que pasa es que yo hice esa labor gratis por 22 años, pero aumentó muchas personas solicitando mi información. Y el día no tiene 100 horas. Entonces yo lo puse en el internet con un precio módico porque es un curso de 49 clases. Y de esa manera, el que quiere escribir va a tener las herramientas para hacerlo con estructura. Porque si asumes eso, como dice el profesor, el escritor tiene que tener otra visión. Tal vez tú veas un teléfono, como un teléfono. Yo lo puedo ver como un arma defensiva, que vinieron a asaltarlo y con el teléfono le dio en la cabeza. Esa es la mente del escritor. Es, es así, un hecho insignificante. Hacemos una historia. Cuando yo hice un grito desde el silencio, yo vi a tres mayullones acosando al niño más pequeño. Y yo puse orden desde la cara Cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Y se fueron como corderitos. El niño se incorporó, los lentes todos torcidos, se lo arregló y me hizo así. En la cara de ese niño yo vi tanto sufrimiento, que por eso la novela se llama Un grito desde el silencio. Desde el silencio de ese niño yo grito basta ya. No podemos permitir el bullying. ¿Cuántos suicidios no hay entre niños y adolescentes por el bullying? ¿Y por qué? Pues la complacencia de los que observan y no se levantan, a decir, no te vamos a permitir esto. Sí, Fíjense, a veces creen que están molestando, pero estás haciendo sufrir a tu compañeros. Entonces eso es bien importante que lo tengan presente. Y yo estoy dispuesta aquí a sus preguntas. Con mucho cariño se las voy a responder. El profesor va dictando el orden de las preguntas. A bueno, levanten la mano. ¿Alguna está levantando la mano, Hans? Que vaya a eh, querer hacer una consulta. Y de esa manera vamos llevando el orden. Eh, aquí hice una, en el chat, lo dice una persona, César, creo que César Durán dice, tengo hace ocho años, Roberto, por el buen camino, mi mamá la tenía guardada como una reliquia. Completo. Bueno, huelca, dígale, huelca. llévele a su mamá la continuación, 20 años después. A su mamá lléselo en papel, lo puede encontrar en, en los Gran Morrison, 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Pero yo, porque no se pueden hacer la pregunta también en viva voz. Porque, porque me acabo de dar cuenta cuando usted lo dijo que ya la habían actualizado. Porque mi profesora artística, hace tiempo, dice que tenía un límite, que ella venía y que con continuidad. Y yo, ¿por dónde salió? Hasta ahora usted pues, dice que ya sacaron sí, lo ¿Qué pasa? Que salió con la pandemia. Lo que dice una persona del bullying, no lo podemos permitir. Yo recuerdo lo que decía Gandhi: no me asusta la maldad de los perversos. Me asusta la indiferencia de los huevos. Uh -huh, uh -huh. No podemos permitir eso. Yo no lo permito, quiero que sepan, yo no puedo permitir ver un abuso y yo quedarme callada. El primer Hola, libro, mire, quien me hizo a mi escritora fue mi profesor de tercer año de español. Me hizo amar la literatura. El profesor Roberto Carrizo. Yo desde que llegué a trabajar con mi hermano, que yo tenía 23 años, yo le dije, yo te trabajo por 25 años, pero me voy a retirar antes de los 50 para dedicarme a la literatura. Porque la diferencia entre un sueño y un proyecto realizado es ponerse en marcha. Yo le preparé a todo el personaje y dije: me voy. Yo me pensé, él va a venir el último día. Nunca en 25 años me tomé un día libre. Y ese día me lo tomé porque yo sabía que él iba a ir para convencerme a mí de que no me retirara. Ya quemé las naves como Hernán Cortés. Ya estaba en Panamá, se atravesó una grave enfermedad, cogí una pausa, hasta que me recuperé, porque estuve en cama por seis meses, pero nunca desistí de mi proyecto, de mi sueño. Cuando ustedes cumplen un sueño, eso ustedes se sienten muy feliz porque saben que pueden. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. Eh, tengo una duda que yo siempre eh, he conversado con, con los muchachos, yo soy do, docente también, universitario, eh, el por qué nuestra cultura panameña en particular, y por qué nosotros hacemos lectura tipo obligatoria. Cuando digo lectura tipo obligatoria es porque en la secundaria me pidieron que leyera tal novela y luego cuando terminan nuestras escuelas, luego se acabó esa costumbre de la lectura. En general, estoy hablando, ¿no? Porque sí hay un grupo que se permanece como, como lector, pero en nuestra cultura se nota como que hay un bajón, a la, diferencia de otras. Les voy a de obligar a leer. En la casa había una hora de la lectura donde desde que sabías leer, porque mi mamá era maestra, a los cinco años ya yo sabía leer. Tenías que leer. No era porque eh, era obligación leer, pero cuando uno lee lo que le gusta, entonces uno continúa con el hábito de la lectura. Y yo voy a coger este paréntesis para decirle a los jóvenes cómo se forma el hábito de la lectura, porque es un antes y un después. Un hábito se forma en 21 días. Busquen el libro que más les guste. No se les ocurra buscar un plomo, porque yo a partir de que hice relación de amistad con los jóvenes, yo tampoco leo plomo. Si el escritor quiere que yo lo lea, me tiene que atrapar en la lectura. Entonces ustedes van a leer 20 minutos por 21 días, mínimo. Si los atrapó el escritor y quieren leer una hora, o dos, o terminar el libro, perfecto. Pero al día 22, ustedes no pueden dormir si no leen. Y busquen la misma hora, vamos a ver, 8 de la noche, ya terminaron de cenar y todo, usted dice, yo voy a leer. Si están en la universidad, tendrá que estar a otra hora, porque a veces van a la universidad de noche. Pero eso sí, busquen un libro que ustedes sientan pasión por esa lectura. Lo que dijo la chica, que ella sentía que estaba en la escena narrada. Ese es el verdadero talento del escritor. Colocar el lector en la escena narrada. El lector se siente como un personaje. Y eso se logra con los ganchos narrativos. Todos estos son herramientas que se van aprendiendo. Miren, yo la mayoría de mis primeras novelas las escribí por intuición. Como tengo una conversación amena, atrapaba al lector. Pero cuando yo comencé a estudiar creación literaria, los ganchos narrativos, la premisa clara, toda esa teoría fue con Roberto. Y Roberto actualmente tiene 101 mil copias. Yo he llegado, me faltan 3.900 libros para llegar al medio millón de libros, entre los 26 libros. Por eso es que yo no acepto que digan que para Panamá no se lee. Como dicen los muchachos, no leemos plomo. Le dice la profesora, no nos mande un plomo que no los leemos. Así son en la secundaria. Entonces, cuando ellos se enamoran de la lectura, siguen leyendo. Miren, yo tengo una amiga que le regaló la trilogía, el esposo, política, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, en una feria. Me dice, me dañaste el fin de semana. Digo, ¿por qué? Dice, este hombre se empillamó y se leyó las tres novelas. <risa> hizo hasta que le lleváramos la comida. Y yo le contesto rápidamente, digo, pero estaba en tu casa. ¿Qué querías ¿Que se fuera para la calle? Dice, no, está bien. Se dan cuenta cuando se atrapa un lector con la lectura. Yo les voy a decir, cuando en un colegio de San Miguelito la profesora dice, voy a mandar un escritor panameño. Dice la profesora, se me forma un motín. Comienzan a gritar tu nombre y yo no sé ni qué hacer, pero no lo puedo mandar los tres trimestres. Fueron donde el director, eso fue antes de la pandemia, y el director les dijo, usted se queja de que no quieren leer, Ahora quieren leer. Si quieren leer a la escritora, que lean a la escritora. Quieren seguir la serie. Déjelo, profesora. Entonces, esto es, hay que buscarle que el joven, al principio hay que obligarlo. Porque el muchacho tiene que el juego, que el videojuego, que se ponen, yo les digo, se ponen lelo de estar. Pero cuando ellos le toman el gusto a la lectura, a una historia, ya los tienes ahí. ¿Y por qué cree usted que yo lo pasé a los teléfonos? Yo antes mostré el catálogo, porque es una extensión de la mano el teléfono o la tablet. Entonces ellos sienten que están jugando un videojuego y me están leyendo. Entonces yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Para mí no hay reto. Yo estaba estudiando mercadeo editorial y esos correos que hay que mandar journey, para que lleguen y al do, a los dos días el otro y quince minutos antes del curso el otro y yo decía, yo aprenderé eso y sentí que yo me ofendía al hacerme esta pregunta, claro que lo puedo aprender si uno dice que puede, puede tiene razón, si uno dice que no puede también tiene razón así es la vida Clarisa, adelante disculpen Buenas noches a todos, buenas noches eh, señora Rosa, un placer eh, mi nombre es Clarisa de Gracia eh, bueno, mi pregunta es ¿cómo usted hace para escribir? ¿cómo usted se inspira? ¿usted escribe de corrido cuando le viene una idea a la cabeza sí. o lo hace por lapsos? Mire, lo yo es... que me llega es el tema al principio yo buscaba el tema ya no lo busco, lo pido y llega a mí el tema, como llegó el del bullying como llegó un día cuando una persona me dijo, yo trabajo, una educadora, yo trabajo muy fuerte y nunca recibo un reconocimiento. Yo recordé a mi madre. Digo, voy a hacer la vida a mi madre. Y no solo le hago el reconocimiento a ella, sino a todos los educadores que cambian a las personas. Porque una persona... Casi, miren la delincuencia, son desertores. Entonces los educadores cambian vidas. Y yo con esa novela quise darle un espaldarazo, decir, yo te lo reconozco. Y ya la gente va viendo, va leyendo, siente empatía y poco a poco les van reconociendo. Si sí, una maestra lo mandó en quinto grado y vio los estudiantes también portados, y si ustedes que le explicó que leímos vida de compromiso, y nos damos cuenta que usted trabaja aquí y trabaja en su casa. Usted no tiene descanso como la maestra Rosa. Ese nivel de reflexión de un niño de quinto grado, la literatura cambia vida. Yo hago una estructura porque es mucho más rápido. Yo tengo el tema, hago la estructura, pero soy como quien dice escritor de mapa que va por donde le dice el mapa, pero en la mano lleva una brújula. Si me lleva el argumento a otro lugar, yo cambio el archivo. Guardar como versión 2. Porque si no me funciona esa versión, no he dañado el documento. Voy a la anterior. Y no corrijo. Corrijo al final. Porque si usted se pone perfeccionista, se bloquea. Es mejor hecho que perfecto. Cuando usted ya terminó y puso el punto final, entonces es como crear con el hemisferio derecho del cerebro y corregir con el hemisferio izquierdo. Porque si no, entonces se va a quedar cinco años escribiendo un libro. Por eso la gente dice, ¿cuál es la brujería que tiene esta mujer que tiene más de un libro por año? No es brujería. Es trabajo constante, organizado, con estructura. Y por eso estoy dando ese curso. El curso escribe una novela desde cero en tres meses, porque yo el manuscrito lo tengo en mes y medio. He dado el doble a mis estudiantes y sé que el manuscrito lo van a tener en tres meses porque va lección tras lección formándole. Porque yo me he formado durante 22 años con autoformación. Yo tengo una ventaja, yo tengo una salud muy frágil y yo no podía ir a la universidad y trabajar. Antes se decía estudiar por correspondencia. La gente de más edad sabe ese término. Era distancia. Yo estudiaba sábado y domingo acostada porque estaba muy débil. Mi salud ha sido frágil, pero eso no ha sido impedimento para no alcanzar cada una de mis metas. Y yo toda la vida me he autoformado. Yo manejé un negocio de mi hermano en Chitré. Con mucho éxito. Habían cuatro agencias de la Toyota, una de la Mitsubishi. Yo vendía más que las cuatro de la Toyota. Decían la mujer de los Mitsubishi. Y yo los tenía pistados, como dicen. Me fui autoformando. Cuando llegué a la literatura, hice lo mismo. Ahora yo he configurado ese curso con todo ese aprendizaje para que le sea a la gente más fácil. Porque la gente a veces tiene un buen argumento, pero entonces tiene diálogos débiles. Todos los personajes hablan igual, todos los personajes se parecen al autor, y ahí es donde falla. La literatura tiene dos pilares, fuerte, pasión y compromiso, porque cuando todos están en fiesta, uno está escribiendo. Eso así, no corrija nunca, escriba, después corrige, después quita, pon, y siempre guardando versiones. Yo a veces he tenido cinco versiones de un documento porque me gustaba más la otra, pero ya la dañé. Todo eso se aprende durante la práctica. Y yo he ido aprendiendo todo eso y entonces les voy a facilitar el trabajo. Yo les dije, yo abrí la trocha en Dariel, machete en mano. Ya ustedes tienen que pasar por allí. Cuando se decía en Panamá no se lee. Yo dije, yo voy a cambiar esa realidad, dice el... Programa sociocultural siembra de lectores. Tenemos 376 círculos presenciales y uno virtual que se pueden unir en Facebook. Círculo de lectura virtual siembra de lectores con 4.700 miembros. Si no hay un mercado, lo creas. Dicen que suerte. A mujer con suerte. No quieren trabajar y quieren tener los mismos resultados que el que trabaja constantemente. Jamás atienden a un lector. Miren, yo me puedo demorar 24 horas en contestarle pero yo le contesto el mismo día a las 24 horas, a menos que esté enfermo. Esa tensión con el lector, ese cariño con los niños. Un niño le dijo a la mamá, mira si yo quiero a la escritora que la quiero casi como te quiero a ti. La mamá ¿qué eso porque ellos me escriben y yo les contesto. Y entonces, muerta de la risa, la mamá dice, mira, estoy celosa, decía la mamá. Pero el niño lee, el niño es un genio. La burbuja invisible es la vida de un niño genio, la soledad del niño genio. Es una novela hermosa. Porque ustedes saben que cuando el niño destaca no tiene ni amiguitos, porque su conversación es mucho más elevada. Y lo hice también por una lectora que me dijo, mi es un genio, pero está solito. Y yo le hice esa novela. Ella, Gracias. Niña Bella. La hija, y algo la hija leyó Niña Bella. Ustedes saben que esa novela tiene partes muy tristes. Y por eso yo traje a la abuelita de Monagrillo, la capital del humor. Y entonces atempera con el humor la tristeza del argumento, porque hay muchos escenas que son tristes. Pero la señora le da esa, esa, es que hay que ir a Chitrella, hay que ir a Monagrillo para que ustedes tengan que hasta los niños pequeñitos, niños de cinco años, ya tienen ese humor. Y ustedes ya no oye decirle a la gente, estoy deprimido. No, hasta en los peores momentos se ríe. ¿Y qué puede el mundo contra alguien? que canta y ríe en la miseria, absolutamente nada. Todo es la también en la actitud que tengamos ante la vida. Adelante las preguntas. Buenas noches. Adelante. Ah. Yo un gusto en conocerla, yo en la escuela leí Mujeres en fuga y Roberto por el buen camino. Ya sabes que Roberto tiene continuación. Sí, ya me di cuenta. Sí. Y sí. muy contenta por haberla conocido también a usted. Gracias, igualmente. Bueno, no te Llegará el momento en que nos veamos. Sí, Así gracias. Es. En Mujeres y hay una escena que yo tomé de la realidad. Yo vi a una mujer comprando perfumes. Ajá. Uno en cada dedo. Ella se los iba pasando, entraba en trance, no se decidía por ninguno, la dependiente estaba desesperada. Señora, ¿cuál te va a llevar? Calma, calma. Bueno, como no puedo decidirme, me los llevo todos. Yo dije, esta criatura va para mujeres en fuga. Es una compradora compulsiva. Ajá. Muy linda esa novela, Mujeres en Fuga. Aquí. Aquí una pregunta. Una mano levantada, Aquí hay, una, o sea, escribir algo por vez. Aquí hay una persona. Aquí hay una persona. Sí, también una quiso. Yo creo que es mejor que la hagan de viva voz, porque se van pasando. Si uno quiere escribir por primera vez, ¿qué consejo le daría? Leer, leer, leer y leer incansablemente. No se puede escribir si no se es lector. Tienen que leer, ya cuando leen la estructura de la novela o del cuento, quedan en su mente y es más fácil configurar la historia. Tiene por aquí Samuel, perdón, Alvis Sánchez, que quiere conversar. Adelante, Alba. Alvis. Sánchez. Eh, muy buenas noches, un placer conocerla, señora Rose. Eh, la felicito por su trabajo. Gracias. Y... Este, la pregunta que tenía era, en sus novelas de tipo narrativa, eh, sé que se inspira en el tema, ¿no? Pero ¿hace usted algún tipo de trabajo, ya sea investigativo o de social, para saber este, los conflictos, los problemas eh, que, que se, pues, se ven en la novela plasmados, ¿no? Y uh -huh. lo otro es también, si, si tiene, eh, disculpe, si, si en alguna de sus novelas ha plasmado a alguna persona que le tocó, digamos, ya sea por su forma de hablar por su forma de ser. Sí, mira, primero que nada, eh, hay personas que te inspiran para un personaje, pero yo siempre hago una variante para que la persona no diga, está ganando plata con mi persona, <risa> que se ve de todo, se ve de todo, o hay personas que dicen... Este es Martinelli, en novela política, Nada, me va a meter en un lío si es un personaje de ficción. Y si hago investigación. Miren, con Roberto, por el buen camino, hice la investigación con los chicos del Centro de Cumplimiento. No es la historia de ninguno, pero ellos me contaban todo lo que era la niñez, y yo fui mezclando. El, la investigación en sitio es curundú, me la hizo uno de los chicos. ¿Por qué? porque yo no podía ir con un dúo con el celular, la grabadora, una cámara, porque como decían ellos, la cuerea en escritora. Porque uno no puede pasar de un multi para otro, mucho menos ellos me van a ver a mí, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está. Eso es muy peligroso. Entonces la investigación tiene que hacer en el marco de la seguridad. Para mujeres en fuga, yo me leí 38 ensayos de cómo es la conducta de las mujeres adictas, las mujeres maltratadas. Yo leí un solo libro de Berkowitz, Agresiones, 500 páginas, como una persona que va aguantando, va aguantando cuando explota, que es el caso de Camila, es como una olla de prisión. Entonces me leí los arquetipos de Jung para crear los personajes por eso que mis personajes no se parecen en sí, porque hay personajes que todos son igualitos al autor. Hasta las mujeres se parecen al autor. Digo, ¿esto qué es? Entonces, cuando ya tú tienes bien creado tu personaje, te es más fácil la historia. La historia te desliza. Entonces, sí tengo mucho cuidado. Puedo tomar algo de un personaje, pero no lo tomo todo porque después vienen... Imagínense que yo puse en el poder de Tenmascada, el uno es diputado y el otro es presidente, y llegamos y me decían, esos son los parelas. Y yo decía, ay Dios mío, qué tormento. Dios es un personaje de ficción. Si te parecen, puede que te parecen. Si los políticos no se les parecen ustedes entre sí, se parecen. Entonces, un abogado me llegó a reclamar que, como yo había puesto, se presume culpable, si la ley mandata a que se presume inocente. Y yo le dije, ¿en qué país vive? ¿En Disneylandia o en el país de Alicia de las Maravillas? En Panamá hay personas inocentes que se han, los han declarado culpables, presumen que son culpables. Entonces, sí, hay, en las novelas políticas hay mucho conflicto. Mucho conflicto cuando tú las presentas. ¿Por qué no hacen novelas políticas? Yo se lo digo a un escritor, porque te falta lo que a mí me sobra, valor, para denunciar <risas> la corrupción. La corrupción. Porque van y te reclaman. Bastante. Y yo les pregunto, usted me está reclamando por la novela de la corrupción. Y usted se sintió aludido. No, yo no. Mi adversario. Digo, bueno, entonces compre una y se la regala para que se vea en un espejo. Van y te reclaman fuertemente. Entonces hay que denunciar lo que no está bien, la injusticia social. En Los Ángeles del olvido, el trabajo infantil. Todas estas cosas, la de bullying y las novelas políticas son las peores porque se siente la gente aludida y ahí. Pero yo, yo digo, ay, tú eres así. Dice, no, digo, entonces, porque nadie va a decir, yo soy un corrupto. No. Entonces, cuando te quieren, ¿te sientes aludido? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué reclamas? Así es que alguna otra pregunta más, preferible, por, porque por aquí, por el chat, se pueden pasar. Ustedes después, sí, pues, I, uh, en el celular que uh, ustedes quedan, el catálogo y pueden darle una leidita. Miren, léanse aunque esté una novela por mes. Sí. ¿Por qué? La leen. Y si no tienen nada que leer, vuelvan a leer. Eh, la pregunta no encuentra muchas cosas que la primera no vio. Adelante. Eh, Quiero saber... Samuel. Ajá. Adelante. Va a ver la novela nueva so... para leerla? Solo en la noche se observan las estrellas. Pero esta novela es la continuación. La primera se llama La noche no dura para siempre. Es una siempre. Mire, por muy dura que sea la adversidad, la noche no dura para siempre. Siempre verá el sol de un nuevo día. Y la otra, solo en la noche se observan las estrellas Significa que cuando tú tienes un problema, la adversidad, las estrellas son tus amigos. Cuando estás en una adversidad, mira quiénes están a tu lado. Pocos, no importa, son tus verdaderos amigos. Esas son las estrellas en tu noche. Eh, una consulta, una, perdón, por aquí, TecnoMixel, no conoce sé el nombre que tengo. Hay alguien que también quería hacer una breve presentación de su texto. Eh, adelante eh, eh, a ver ¿quién le sí, profe porque sé que eh, claro. al tenerla aquí presente es una gran dicha, es una gran oportunidad, créame que, que hay muchos que quisieran tener esta oportunidad creo que somos dichosos sí. y pues eh, nada eh, igual que la muchacha pensamos igual la que expuso al inicio, yo también la escogí a usted, porque yo me leí Roberto por el buen camino por ahí en el 2013 eh, sacando el, el bachiller en una nocturna y fue una novela que impactó muchísimo. Entonces, pues, quería aprovechar el espacio que quede aquí documentado eh, de, que, de que humildemente pues hizo una pequeña diapositiva y quería narrar su, su bibliografía. Voy a, voy a compartirla rápido. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Ah, Bueno, esta es la presentación. La materia es competencia lingüística. Profesor Daniel Brito. Camilo de León y el tema es presenta un autor literario. Ajá, se ve, me avisa. Se ve. Perfecto. ¿Podemos verla? Sí, perfecto, ya puedes pasar a la. Sí. Pero la próxima o si vas, vas a comentar, puedes comentar. Sí, es que ajá, voy, a, voy, a ir, voy a ir comentando, por eso pido la ayuda para... Sí. Que, ajá, voy a ir leyéndolo, porque sí. quisiera leer. Ajá, entonces, ok, la, la escritora literaria Rosa María Tapia nace en Panamá el 6 de diciembre de 47 En el 51 se traslada a Chitré, capital de la provincia de Herrera. Sus padres son Rosa Rodríguez de Tapia y Santiago Tapia. Trabajó como gerenta en Raúl Tapia y CIA S.A., desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Ajá. Eh, incursionó en la literatura panameña con sus novelas Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000.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 al inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorga el galardón Estrella de Oro, Premio a la Cultura Estrella de Azuero 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalás, la escritora del año en el 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. Fundada del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de la lectura a nivel nacional. Entre sus obras más importantes está, por supuesto, Roberto por el buen camino, Niña Bella, Travesías Mágicas, Los Ángeles del Olvido, Mujeres en Fuga, Un Grito desde el Silencio, La Noche Oscura, Caminos y Encuentros. La cárcel del temor, el arco iris sobre el pantano, la noche no dura para siempre y el crepitar de la hoguera. Por supuesto, mi tema escogido fue para esta presentación, Roberto por el buen camino. Eh, aquí hay un resumen sobre la misma, que pues se lo traduzco rapidito, eh, solo para que conozcan a los autores Luis Carlos y su novia Susana, la cual fallece a raíz de que Tuti, el ladrón, eh, al momento de hacerle el asalto, pues que quiere robar, le dispara y ella fallece. Luis Carlos queda inválido y María Cristina, madre de, de Luis Carlos, eh, pues ella eh, decide vengarse, llena de odio y de rencor, decide visitar el, el, el barrio o como decimos acá el buen panameño, el gueto en busca de venganza y se encuentra pues con una carencia de, de, de social en la familia de Tuti, el asesino de su hijo. Eso automáticamente cambia la historia, que es muy bonita, le, le invito a que la lean, yo avanzo por tema de tiempo. Y pues resulta que después de esos 20 años en la fundación, la cual nace a raíz de, de Tuti, que es, le cambian el nombre a Roberto, que Roberto viene por el nombre de nuestro gran campeón mundial Roberto Mano de Piedra Durán, 20 años después a petición de los jóvenes lectores en la feria de los libros y la crítica literaria de la doctora Sara, amiga de la de la literaria Ruth Marie, decide hacer la continuación de la segunda parte de Roberto por el buen camino 20 años después y lanza edición más de 98 mil ejemplares celebrando sus 20 años de trayectoria. Wow. Rosmarie Tapia es amante de la lectura, la música y el cine. Cuenta que su sed por adquirir conocimiento es interminable, así como sus ganas de enseñar. Una de sus frases célebres es, mientras tenga vida, seguiré la senda del aprendizaje. Esta escritora panameña presume más de, un, de una veintena de libros publicados. Fin. Te Gracias. Te felicito, te felicito, hiciste muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y les voy a adelantar a los que han leído Roberto. Uno de los personajes principales es Mami, la mamá de Roberto. ¿Se acuerdan el niño de seis años que sale a orinar en la basura? Y que cuando María Cristina ve el niño, dice, no, no se dan cuenta que es un niño. Y el sicario le dice, ¿y ustedes creen que a estos maleantes los paren grandes? Entonces le da ella hace una reflexión, el niño nace bueno, el entorno lo corrompe y este niño, Jaime es parte importante en 20 años después, no te la pierdas lee esta novela, te va a encantar hizo buen trabajo gracias, gracias, gracias. Sí. para mí un gran honor, gracias, sí me la voy a leer porque la verdad pues que fue para mí marcó mucho Roberto por el buen camino muy interesante, se la transmití aquí a mis hijos y voy a seguir transmitiéndole sus, sus novelas. Muchas gracias. Y, eh, la encuentras en Gran sí. Morrison. Cualquiera de los Gran Morrison la encuentras enseguida. veinte años después está la fundación en, en la portada. Yo, yo quisiera agregar también algo. ¿no? Yo tuve la oportunidad, bueno, digo también otras novelas, pero a mí una que me impactó, y lo, lo digo a nivel personal, fue pues, eh, La noche no dura para siempre. Casualmente en ese momento eh, que estoy leyendo su obra, creo que estábamos todavía en el círculo, uh, en 2019 muere mi madre. Y entonces en ese momento estaba comenzando a leer el texto y, y me sirvió mucho, fue un acompañante. Entonces a veces, eh, y yo, yo lo transmito mucho, soy testimonio de eso, si digo mis alumnos, creo que usted me ha escuchado decir en clase, yo siempre he dicho, la lectura siempre, en un, toda lectura, en todo proceso de lectura, vamos a encontrar una frase que puede iluminarnos en un momento situacional que podamos estar experimentando, en un contexto existencial que podamos estar experimentando. Se convierte en frase que es con iluminadora, y ahí el ejercicio que siempre he tratado, que ustedes lo van el hacer, se lo he dicho varias veces, es esa imaginación. Imagínate que ese escritor está al lado tuyo, está dialogando. Imagínese que esa persona está encarnada en ese texto. Entonces, claro. Um, uno, uno de repente no está consciente o tiene medianamente la conciencia que toda dificultad tiene una, una, una fecha de vencimiento pero nosotros somos tan tercos que le damos mucha larga ¿no? y le ponemos mucho punto suspensivo a todas las situaciones que vivimos y esta novela uh, me reforzó un poco en ese momento ¿no? o sea obviamente perder el ser querido que tú tienes no es algo tan sencillo ¿verdad? y entonces uno dice bueno, ¿qué hago? ¿Mm? son muchas interrogaciones se congeló la imagen. Profesor, yo le quiero recomendar, de madre. yo sí. le quiero recomendar vida de compromiso. Cuando mi mamá muere, se sí. estaba en Chitré, y por tratar de conseguir una ambulancia, no me despido. Ella llega al hospital agonizante y muere. En vida de compromiso yo me despido de ella. Y es Excelente. La parte mejor lograda de toda mi narrativa. Usted lee eso y usted se va a sentir tan identificado porque la muerte no existe. Es como irse para otra habitación. Y el mundo uh -huh. de que comunica las dos lugares, este y el otro lado, es el amor. Cuando uh -huh. ustedes tengan una situación que no se hayan podido entren en meditación y ustedes uh -huh. díganle todo lo que les tienen que expresar y ustedes van a sentir cómo les contesta. Todo lo que llega a su mente en ese momento que yo hice vida de compromiso fue la respuesta de ella. Y todo el que conoció a mi madre dice, ella hablaba así. Entonces, ustedes van a ver ese impacto que crea esa novela en ustedes. Esa es mi novela no, favorita, Vida de Compromiso. No, créame que si va a, a hacer la o no, la palabra, compromiso de bajar de bajarle, comprarlo ahora y leerlo en estos días que voy a estar acá. Mucho tiempo voy a estar por acá. Obviamente, eh, ¿Usted, eh, profesor, usted es profesor, usted, ¿usted lee en papel o en e-book? ¿Cómo lee? en ebook o en papel? Yo últimamente estoy leyendo mucho e-book, e estoy leyendo... Bastante. No le voy a mandar el enlace porque ya no lo tengo en Amazon. Le voy a mandar el enlace de, de Hotman de Vida de Compromiso. Cuando usted lea esa novela, es un punto y aparte de todas. Porque ahí hay gente okay. que no se conoce históricamente, en Chitreo hubo un naufragio, el naufragio de la Unión. En el año 42, 28 de octubre. Ahí muere mi abuela. Y mi mamá esa tristeza la tuvo siempre. Y entonces yo hago la investigación. Habían tres sobrevivientes que eran niños prácticamente. Y entonces, ¿cómo la novela va llevando a una cosa? como la vida ella como maestra, como educadora, como madre, como miembro de una comunidad? Es una novela completa. El que lee vida de compromiso, dicen, esto es otra cosa. Me gustan todas tus novelas. Lo mismo que con 20 años después. A mí un joven me digo digo, ¿cuál te gustó más, Roberto? O 20 años después, ¿y por qué me va a poner en ese predicamento? Me gustaron las... <risa> este, ustedes saben que antes decían que siempre las segundas partes no eran buenas. Así es, es un mito. Sí, pero eso, eso es un... un mito yo lo demostré en la <ríe> política que se llama confidencial. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Gente que es un mito de corrido. Senora, esto, eso eso le quería preguntar. Eso le quería preguntar. Ajá, ¿Usted en qué se basó? Digo, me supongo que se basó en algún gobierno por ahí en no hay trato. En no hay trato. Me, me encantó, en se novelas, lo digo. En todas se las novelas políticas. Se lo digo. En todas las novelas políticas, mire, y en Agenda para el Desastre, es el que conquista a los lectores. El Rufino de León Bustamante. Usted, no lo soporto, pero al final, en el retorno de los bárbaros, cómo él cambia, y lo hacen cambiar dos mujeres. Se enamora el amor de su vida y su enemiga, que es capaz de sentir misericordia por él. Y quiero que sepa que esa novela todavía tiene vigencia. Yo siempre, para la época preelectoral, yo hago una novela política. Y ahora ya tengo lista la del otro año. Acá es, es, es, es, es, eso es lo que le iba esa era lo que yo que ya viene la política. ¿Cuál es la trompada ahora? Porque tú lo <risa> que digo yo, es la continuación. Viene el poder desenmascara. El poder no corrompe, desenmascara. Usted quiere saber cómo una persona tiene poder. Es de lo Maquiavelo. Culpable es la segunda parte. Y a ustedes les voy a adelantar el título de la del otro año. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ese es el título. Oh, my God. Oh ¿Tiene, God. No tiene nada que ver No tiene nada, como... ¿Tiene Intrías, ¿no? nada Intrías, ¿no? que ver ¡Adelántanos! un poquito! No, no, no, no, no. no, no es, para ponerle en contexto. Tienes que leer el poder de desenmascarar cómo ese hombre se va a le va cayendo la máscara y tú te das cuenta quién es y después a la persona que arriesga su vida para protegerlo lo traiciona y se presume culpable entonces después de se presume culpable, ¿qué van a hacer esta gente que fueron traicionadas por eso que se llama, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? la pregunta del millón del dólares es yo me imagino que los políticos aquí en Panamá van a esperar que usted saque esa novela después de las elecciones, no antes yo la saco antes siempre. yo la saco antes porque para que a la hora de ejercer el sufragio la gente tome conciencia pasamos cinco años quejándonos de un gobierno ¿Y ¿quién los votó por ese gobierno? los suizos, los noruegos o los rusos votamos nosotros entonces tenemos que hacerlo a más conciencia y llegamos es. ya viene la novela política digo, es que es preelectoral si te tienes, si vas a perder voto. Ah, no, no. Yo soy, yo soy de los buenos. Digo, ay, qué bueno. Que es de los y, buenos. Yo creo, no sé si la, ahora tocando ese tema, pero hay una cosa que siempre he ido resaltando a lo, en, lo, en los años de experiencia, me va enseñando, ¿no? Y, y yo le digo a los chicos, y lo digo en clase: eh, leer no solamente es tener un texto en la mano, lo he dicho en las clases, también hay que aprender a leer la vida, hay que leer los hechos los acontecimientos que nos suceden para poder tener un juicio y un pensamiento crítico, y por ejemplo en el, en el contexto que estamos hablando político, el pueblo no toma conciencia si no aprende a leer Ajá. y tiene que aprender a leer las situaciones que hemos vivido año tras año, leer la historia que nos hemos vivido, la historia contemporánea, que no solamente debe resaltar quién fue bueno, quién fue malo, sino qué enseñanza nos ha dejado todo esto a lo largo del tiempo y eso lo hace la lectura, definitivamente. Así es, así es, por eso que tienen que leer más Miren, y es un entretenimiento que no es caro. No es caro. Entonces, y aprendan a leer en tableta y en teléfono. Bajan el costo a la le Voy a mandar ahora, profesor, para que usted vea en vida de compromiso. Usted va a decir. Un qué novela. Y le voy a mandar el catálogo, porque aquí lo pueden bajar. Aquí está el catálogo que, sí. que, estaré, que está en el WhatsApp. Pero yo le voy a mandar para que usted nada más con un clic, clic, y ahí le sale. Vaya directamente. Ah, okay. O sea, que yo a veces bajo una novela a las ocho de la noche y digo, ay, voy a leerla mañana, y no aguanto. Comienzo a leerla, y a veces la termino. Así me pasó a mí últimamente. Ahorita es que estoy estudiando neurociencia, que, uh -huh. que en le neuroeducación y hay un texto que últimamente estoy leyendo que digo, no, no pero un tantito, mañana lo leo no, empiezo a leer el prólogo y ya del prólogo me conecto, entonces me, tienen, me regañan porque son las 12 y donde a veces tengo que ir a la distancia lejos, entonces no tiene que dormir más a tal hora pero bueno, son pasiones no que, que sí. realmente la lectura es una pasión y cuando miramos la lectura como esa experiencia de nutritivo, porque hay lecturas que son vitaminas y hay lecturas que son tóxicas sí. entonces habría que buscar cuáles son las lecturas vitaminas que me dan vitalidad, que me, me dan energía, me fortalecen el alma, el, la psique todo. Y cuáles son esas es esa lecturas que que son tóxicas? Yo yo no tengo nada en contra de las redes sociales, pero nosotros gastamos mucho tiempo leyendo en las redes sociales lecturas tóxicas. Hay algunos posts, unos más que otros, que son lectura vitamina, pero son mínimos. Gastemos el tiempo bueno de lectura con lectura vitamina. Profesor, es un muy yo muy importante si aprendemos a aplicar lo que leemos nos previene de muchos problemas. Inclusive tú ves cómo es el personaje y tú a determinada persona que conociste le ves ciertos rasgos. Correcto. Por más que lo Correcto. quiera ocultar, tú dices este se parece a Rufino de León Bustamante. Yo tengo que irme con mucho <risa> cuidado con esta persona. Entonces ya te enseña, te enseña a comprender la vida. Entonces eso es la lectura. Yo le he pasado sí. muy bien sí. con ustedes, espero que ustedes también conmigo. No, totalmente. Yo, yo lo más bien, antes para porque cerrar, porque pues, no sé que tienen su tiempo, y ellos también tienen otra clase, están cerrando la clase. Una, sola pre una pregunta y después cerramos. ¿Cuál ha sido usted cuando ha creado algún personaje? ¿Se ha enojado por algún personaje que usted ha creado? Que cuando está escribiendo tiene que soltar el tintero y decir, no, yo no, no sigo porque este tema me está fastidiando mucho. ¿Qué ha pasado con ustedes? Bien, pasó con Rufino de León Bustamante. Sin embargo, es uno de los personajes. A mí me dijeron, ¿con qué personaje le gustaría ir a cenar? Digo, Sara Ortiz, Rufino de León Bustamante y Ramiro Moreno, el jefe de la policía de Se Presume Culpable. Digo, con esos tres, yo iría a cenar. Porque son <risa> personas con mucho color, con luces y sombras. Hay escritores Totalmente. que ponen a la gente más buena que un ángel y más malo que el diablo. No, somos luces y sombras. Entonces, cuando aprendemos a convenir, eso, hacemos personajes inolvidables. En YouTube busquen Totalmente. personajes inolvidables. Están todos los personajes inolvidables de mis novelas. Ah, excelente, qué bueno. O sea, voy, así voy a, es que, a tu para, para con Sean lectores, para la próxima reunión yo les voy a decir, soy lectora y tú, y todos juntos van a decir, sí, yo, sí, también. No, yo también. No bueno, también. Bueno, la verdad sí, que. compartir con ustedes. Igualmente, hasta siempre. Igualmente. Hasta siempre. Así es. Un honor, bueno, de la, la haberla <tose> conocido. Igualmente. <tose>